87. 87. encender una antorcha tiene tres estancias ¿Te sí. tiene tres estancias uno no es un sueño las voces emergentes del cerro blanco caminante donde te halles está en el centro en este mundo repleto de amores extraviados, así también susurran las sombras en la basílica, a que la luz me recojo y oigo. Un uranio, un puñado de diamantes junto a los días, y no olvides la palabra coronada de estrellas. Más allá de nuestra propia existencia, el centro siempre está invisible, visible, allí donde engendras la teoría cívica y la idea que nos funde a todos. Dos. ¿Quién soy yo para negar esa posibilidad? Yo que me he extraviado en la disolución del planeta. Aún así, insisto, no son fantasías esos ojos, esas garras, saurios y lechuzas entre las flores del capulín procurando vidas sobre la tierra seca. Más allá de nuestra propia existencia, el mundo en su avanza hacia un punto ciego, mientras en la mezquita yo rezo por los antiguos y bajando por la retorcida calle del dragón oigo los silbidos y el canto de la noche. Así vivo, inmune en los puentes del océano. Con una vara de plata la zamponia en canto, alucinando siempre, alucinando, ¿quién soy yo para negarme a esa ilusión, más allá de nuestra propia existencia y el mar? Tercera estancia. En el reino de los pactos, todo es realidad. La palabra arrancaba el silencio en la oscuridad el destello de la idea en el hundimiento. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué sentimos? En un, unidos en un mismo descenso, abrimos un hueco hondo y muy frío para adolecernos de las cenizas del volcán, contigo en el que busco, contigo en el azul caminante, si puedes encender una torcha